Buenas tardes, mi nombre es Orly Noel Euseguilar, hermano de Marvin Leodán Euseguilar, una de las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, ya a 10 años de estos hechos, aún nosotros como tantas familias seguimos con tantas preguntas y respuestas por la única razón de que mi hermano solo quería ser una persona diferente tantos sueños, proyectos que se murieron con él él vez solo quería ayudar a mi familia A salir de la difícil situación en que vivimos en nuestro país. Nosotros solo exigimos que se aclaren los hechos, que se castiguen los responsables que hicieron esto y que no se siga repitiendo esto con más emigrantes que cruzan ese país para que no no sigan causando tanto dolor en tantas familias como la mía desde Comaya Honduras un saludo y un abrazo para todos ustedes